Artes. Hola, ¿cómo están mis queridos lectores? Todos los jueves yo les tengo un programa de Letras de Fuego, Pasión por la Literatura. E invito un libro. Esta vez le corresponde a mi novela favorita, Vida de Compromiso. Vida de Compromiso es la semblanza que yo le hice a mi mamá. Yo recuerdo que yo quise escribir esta novela desde el principio, pero yo quería durante toda mi trayectoria literaria adquirir los conocimientos, para ser una de mis mejores novelas. Miren, contar una historia desde el recuerdo es para contar desde el fondo de, del corazón. De un corazón que sufre la ausencia todavía de un ser querido es muy difícil. Y yo quería tener la capacidad literaria y la fortaleza para ser. Porque ya yo recuerdo a mi madre los momentos felices, los momentos donde ella se entregó en alma y vida a la educación, a sus hijos, a la comunidad. Y yo quiero compartir con ustedes todo ese sentimiento, no pretendan encontrar algo novedoso, sino esas palabras que salen desde el fondo de nuestro corazón y cuando la leemos nos dejan sin aliento. Y recordamos a ese ser querido que dejó una huella en nuestro corazón y que va a permanecer ahí para siempre. Yo quiero a Angie Vamos a ver aquí los saludos Angie, Andrea, Jonathan, Erika. Yo sé que al principio les cuesta trabajo porque nosotros tenemos un programa una vez al mes de Zoom, donde ustedes, Zoom, ustedes pueden estar en vivo, pero yo también quise hacer este programa porque este programa llega al interior. Llega La Comarca, llega Herrera, Cocle, a todas las provincias, Panamá Oeste. Y yo quiero que, que yo los recuerdo con mucho cariño. Todo el mundo me pregunta a mí cómo surge esta novela. Irma Río, mi prima, encantada de que estés con nosotros. Todos, aquí hay nombres, Rodríguez, pero Rodríguez, yo soy Tapia Rodríguez. Mire, yo tengo un video que me pisé. Noemí, encantada Maestra Jet Mari. Un saludo, una maestra que pone a leer a los niños Desde tercer grado, ahora está en sexto grado Pero estuvo en tercer grado Y los puso a leer Miren, yo les voy a poner Aquí un video De cómo surge esta novela De Vida de con, mi novela más cercana Mi novela favorita, yo quise escribirla desde mi primera noche, pero yo quería con esa novela hacerle un homenaje a mi madre y quería tener un recorrido a través de la literatura, porque yo durante todos estos años me he ido autoformando, estudiando creación literaria, cuando yo dije ya llegó el momento de escribir una semblanza de mi madre, yo tenía varios propósitos, entre uno proyectar todas las cualidades que tuvo una mujer maravillosa, como por otra parte, quería no solo hacerle un homenaje a él, sino a todos los educadores que son formadores de hombres y mujeres. También yo quería darle ese espaldarazo porque la labor del educador no es reconocida. Un solo educador hace algo malo y la gente general. Cuando hay tantos educadores que dejan la vida en la sangre. Por eso en mi presencia nadie puede hablar de un educador, porque yo vi el compromiso, el sacrificio de mi madre. Recuerdo doble jornada y ella a los niños de lento aprendizaje en primer grado, niños de 11 y 12 años, sin saber leer ni escribir. Ella hablaba con los padres, se los llevaban en la tardecita eran seis, cada hijo era tutor de uno, yo me acuerdo llevándole la mano a Roberto, también peleando con Roberto, era una niña de siete años. Mi mamá decía que todo el que sabe leer y escribir puede ayudar a una persona que no lo sabe. ¿Cómo surge la novela Vida de Compromiso? El Desde uso de razón tú vas viendo a tu madre cómo se entrega en alma y vida por la educación, porque ella decía que si esos niños de lento aprendizaje no aprendían a leer y a escribir y a sacar cuenta, no se iban a poder incorporar a una vida productiva. Miren, estas novelas, cuando ustedes las lean, aquí vamos a dar los saludo. Aquí Noemí, que es de la profesora Yetmari, Isabel Sánchez, Gabriel Muñoz, Luna, Noemí, son de la Escuela San José de Bernardino. Yo quiero felicitar a ese colegio de arraigar San José de Bernardino. Los niños aman la lectura. Miren, yo les voy a compartir, yo les voy a compartir un video que ustedes se van a quedar admirados y van a querer leer la novela. El personaje inolvidable en primer lugar es la maestra Rosa Rodríguez de Tap. Una mujer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 Pero, Porque era de esas personas, no personas que conmueve, no había incluso a los más. con la alegría que resulta de un alma noble, no de un corazón sensible, capaz de transformar el dolor en una expresión no compasiva. Hagan, hagan, de más Su abrazo solidario daba la certeza de que 100 podrías contar con ella.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 su promesa cuando apenas era un niño jóvenes estos son los dos personajes que yo destaco buenos jóvenes recuerden el resto de toda la semana soy lectora y tú bueno ya vieron los personajes inolvidables el libro está de venta en gran morris y les puse el enlace del libro digital porque yo sé que los jóvenes leen hasta el en los celulares Ahí está el enlace del libro digital Por eso que ustedes ven Que aquí está la portada del libro Y la portada en la tableta Pero lo pueden leer también en el celular Miren, esta es una novela Que no deja indiferente a nadie Hasta un corazón de piedra Se conmueve con el testimonio De la maestra Rosa Aquí mucha gente Isabel Sánchez, Jana, Chedi Aquí está Melanie Isabel, no crean, no es tan fácil Isabel, Luna Noemí muchas personas conectadas Yo me alegro mucho Porque el esfuerzo para hacer Un programa semanal No es fácil y, y que ustedes me acompañen Es para mí muy importante Para que tengan una idea Esto sale en vivo en Facebook Facebook siembra de lectores Twitter, el canal de YouTube LinkedIn el canal de ReStream, que es la plataforma madre, y YouTube, yo creo que ya lo dije todos son seis redes sociales. Pero después yo edito el programa y lo pongo editado. Le quito los silencios. Todo eso yo lo he aprendido ahora en pandemia. Yo tomé un curso, pasarse al mundo online, con Javi Galué Tomé el curso de la fórmula de lanzamiento para poner un curso de creación literaria en el internet. Todo el que quiere escribir, todo el buen lector al final quiere escribir. Ahí están las lecciones para que ustedes las vean cuando tienen tiempo, Y una vez me comentan las dificultades. Bueno, en fin, es un libro de creación literaria. Escriba una novela desde cero. Es importante que ustedes apoyen a sus escritores. Como les decía, el video de la vez pasada pasó de 6.000 personas que lo vieron. 6.000 personas. Yo quiero ahora compartir con ustedes la participación de una analista literaria, ella es de la Secretaría General del Programa Sociocultural Siembra de lector Con ustedes, Julie Boutet. El compromiso, semblanza a Rosa Rodríguez de Tapia, 1915, 1986 Tapia, escritora El sacrificio es la esencia del amor y el servicio no es opcional es algo que debemos agregar a nuestro horario, aunque no nos sobren, es un deber ineludible, porque el servicio es el sendero al verdadero estado de la Rosmaritapia hay libros que llegan a tocarte el alma y este es uno de ellos, la autora ha sabido trasladar la emoción de contar la historia al lector. Se viven gráficamente los instantes y etapas de un personaje emblemático que deja una huella inolvidable en el corazón. Al momento de realizar la lectura, sentí que me habían invitado a una sala donde la escritora se ha situado frente a su madre. y Yo, al lado derecho, he sido un espectador silencio mientras a ella le es narrada su propia historia. Los detalles e infancia de Rosemary Tapia, nos permiten conocer a fondo su vida y la de los miembros de su familia. Nos transmite vivencias y anécdotas que son motivo de múltiples alegrías, pero también la tristeza de ciertos eventos, las escenas y visualización son descriptivas y basados en los sentimientos vividos en esos instantes Lo más importante que nos deja esta escritura es la vida del personaje emblemático Rosa Rodríguez de Tap, quien evidencia una huella en cada persona que formó parte de su vida y los que caminaron a su lado. La profesión en la educación se hizo apostolado en la señora Tap. Su lema estaba dirigido a hacer el bien en todos los aspectos, momentos y lugares que puedas y para porque esa es la esencia de la generosidad una vida compuesta por pequeños acontecimientos y grandes recuerdos testimonios y una gran fe en el legado convertido en sabiduría dejado en el alma del autor que la acompaña hoy la educación como norte inicia en el hogar y la familia es el amor y fundamento del ser. Próximamente estaré ampliando lo que es el análisis de vida de compromiso con muchos más minutos. Lo voy a compartir en mi cuenta porque va a ser grabado y los invito a que puedan accesarla y tener una imagen más amplia de lo que es en realidad vida de compromiso. Y por el tiempo pues he reducido eh, por otro lado, quiero expresar que he sentido una satisfacción muy grande al leer Vida de compromiso porque ha tocado aspectos muy sentimentales de mi vida y he evocado recuerdos muy bonitos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez en el paseo que hizo Roby Tapia por esta gran obra. Por otro lado, este análisis lo voy a dedicar a mi abuela eh, Beatriz Serrano de Guerra porque ella fue una mujer emblemática. Que su compromiso se basó más que nada en darse totalmente durante toda su vida a su familia, a sus hijos, a sus nietos a sus... Eh, gracias Rosemary, por permitirnos a todos los lectores sentir este amor desmesurado en esta novela Vida de muchas gracias. Se dan cuenta qué belleza de palabra, porque cada uno evoca ese familiar que dejó huellas en uno. Por eso quiero decirles que no pueden dejar de leer Vida de Juan. Leonardo estaba con... El celular de Isabel, Leonardo. Aquí están muchos estudiantes. La profesora Jet Mari. Aquí están muchísimos. Y me alegra mucho Andrea, Angie, Jonathan, Erika, Irma, mi prima, Jedi, Noemí, Leonardo. Mira, aquí aquí está Gabriel. Está también Luna, Noemí. Bueno, Yana. Hay es, es, muchísimos mensajes. A todos ellos, el sábado que toquen la sección con Zoom van a poder salir en vivo y a todo color, este es como si fuera un programa de televisión yo les voy a pasar unos anuncios aquí nueva edición de Roberto por el buen camino Distex. si ustedes no saben dónde está Distexa, todos ustedes son tecnológicos, ponen en Waze la aplicación Distexa y ahí sale la más cercana a su hogar también pueden averiguar en Distexa. Yo soy de San Miguelito. ¿Dónde puedo encontrar la novela más cercana? Yo soy de Tocume. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ahora viene otro, otro anuncio. Aquí está. Estoy buscando aquí. Nueva presentación de Niña Bella. Es preciosa la presentación. Las niñas que tienen la anterior se van a encaprichar por la portada. Es una belleza la portada que me hizo mi sobrino Kevin Reimer. Entonces ustedes ven aquí que cuando ustedes no encuentren una novela mía, llámenme, porque yo ya les dije, no tengo exclusividad ya. Ya yo estoy como agente libre. ¿Eso qué significa? Que cuando se agota una edición, yo voy a ponerla a la disposición de las personas que quieren editarla. Y entonces conversamos y entonces decidimos la cantidad. Eso es importante. Aquí está la dirección. Ustedes también la pueden buscar, The Quick Corner, que es de Niña Bella. Aquí vamos a poner Roberto por el Buen Camino, porque Roberto por el Buen Camino tiene nueva edición. Y así, así vamos a ir renovando toda la, el área. Lo mismo que las presentaciones. Yo quiero adelantarles, porque hay muchos lectores de esa novela, que el próximo jueves la novela invitada es un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Una novela muy interesante. ¿Saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los que cuando los que hacen bullying molestan al más débil, los demás se ríen. La víctima de mañana eres tú. A mí no me asusta la maldad de esos perversos, como decía Gandhi, sino la inactividad el silencio de los huevos no te puedes quedar callado levántate y dile no te vamos a permitir que acoses a nuestro compañero y se minimiza el bullying, se elimina Bueno, déjenme ver para ver qué anuncio más, tenemos aquí Roberto por el buen camino una edición preciosa, pueden ir a mi página web, vamos a ir acá para que ustedes vean mi página web, primero mi celular yo se lo doy a todos mis lectores, nunca yo he tenido una llamada ahora intempestiva porque mis lectores están bien educados, 698070 97 Mi página web visiten para que vean la portada de Niña Bella, van a quedar encantados y la de Roberto por el buen camino. Estamos renovando todas las ediciones. Todavía tenemos cuatro minutos. Esos cuatro minutos los vamos a aprovechar con los saludos. mire es que son tantos. Aquí, hola, soy estudiante de la profesora Jet Mari, pero no puedo distinguir el nombre. Jerry, Jana, Jonathan, aquí hay muchos. Le voy a, voy a felicitar a, una vez más a la profesora Yetmal y Melanie, porque todos sus estudiantes se conectan con qué entusiasmo. Asimismo, quiero que se conecten a la lectura y que cuando yo diga soy lectora y tú ustedes me digan yo también soy lector, yo les hago ese reto. Eso es bien importante para ustedes. Yo quiero agradecer porque hemos tenido, imagínense, la plataforma Restream casi siempre es para el extranjero. Y tenemos muchas personas conectadas, están conectados en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en siembra de lectores de Facebook. Cada día el programa se va pasando. Letras de Fuego fue un grupo que se formó en el 2001. Yo estuve yendo tres meses a la librería Excedra Book sola hasta que llegó la primera persona que me acompañó, el poeta Salvador Medina Barahona, ganador del Ricardo. Y después fueron llegando las demás personas, eh, Aura Méndez de Canova. Ya hay personas que han colaborado en siembra de lectores que pasan para Letras de Fuego. Ese es el caso de Julie Butet, nuestra analista literaria. Ahorita tiene 19 años de estar trabajando conmigo. Yo me acuerdo de Isolda, fue la primera y Isolda de León Becerra, la primera persona, un saludo para Isolda, que yo le participé del proyecto y le pareció fabuloso este proyecto de Letras de Fuego. Bueno, recuperamos ese nombre, Letras de Fuego, y el programa se llama Letras de Fuego, pasión por la literatura, porque eso es lo que sienten los lectores y los escritores que con compromiso, una pasión por lo que hacen. Bueno, ya se nos venció el tiempo, hasta el próximo jueves, un fuerte abrazo.